Ayinpuncha, Ucachun, Mususipas y Achayuazipi, Cascuna, Mioham, Cascali, Robot, Hippie, Runa Kuna, Miohata, Doahuara, Jamkunavan y Achayukuna Bueno, yo nací, o mejor dicho, me fabricaron en el Laboratorio de Creatividad del Colegio Mayolo de Colcabamba. Me programaron me controlan por Wi-Fi. Mi cerebro es una tarjeta integrada a USB. Mis ojos son dos linternas. Mi pulmón es una batería reciclada. Mi cuerpo es una galonera. Mis venas son unos cables. Mis piernas son dos llantas de carretilla vieja. Me alimento de rayos solares que entran por mi kipi. Por ello, el profesor Walter me puso kipi, que es una palabra quechua que significa cargar. Entonces, carguémonos de energía, alegría y esperanza. Mm, también por mi espalda al recibir la energía solar la convierto en energía eléctrica. Y esta energía puedo compartirla para seguir aprendiendo. Una y ya y ya chachi Juárez Velázquez, colca bombacli. Y mata su tiki. Y mata su tiki. Yo capa su tiki. Aipi. Colca bombacli, Ruau Chai Brain, y San Yachtapi, y Juan Caberica, y pasati ¿Cómo tendrías que responder? Ah, correcto, muy bien. Entonces así tenemos que seguir eh, practicando un poco más de quechua para poder eh, eh, conversar con las personas, especialmente con los estudiantes cuando, cuando lleguemos a conversar, a practicar con ellos. En ese sentido eh, hemos ido practicando también tu presentación ¿Cómo te vas a presentar Kipi? A ver, tienes que tienes que hablarlo así claro, fuerte Hola, mi nombre es Kipi y soy una robot especial Fui creada y programada para interactuar, cantar, contar cuentos, bailar y aprender con estudiantes con necesidades especiales ¡Súper especiales! Muy bien, Kipi. Eh, a ver, platiquemos. Cuando un niño está triste, ¿qué le dices? Cuando un niño está triste. ¡Está bien! ¡No! No puedes decirle, ¡está bien! Tendrías que decirle, no te sientas triste, o no estés triste. ¿Cómo le vas a decir? ¡No te sientas triste! Muy bien, ahora sí. Vamos mejorando. Eh... Si te dicen, por ejemplo, ¿quieres ser mi amiga? ¿Qué les respondes? Sí. Muy bien. Y si te dicen, Kipi, tú eres una robot mala que golpea a, a los seres humanos, ¿qué les respondes? No. Muy bien, Kipi. Entonces estamos preparándonos, eh, digamos, en quechua y también en castellano para poder estar con, con nuestros estudiantes, con los niños y, y ayudar a los que más necesitan. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Muy bien, Kipi. Según la municipalidad del distrito, Cochabamba, distrito de Braen, eh, se limita por el este con Ayahuanco y Chinchihuasi. Por el oeste, con los distritos de Daniel Hernández y Pampas. Por el norte con Tinchaipunco y Surcubamba, y por el sur con Anco. La altitud promedio es de 2.972 metros sobre el nivel del mar, y su pico más alto, llamado Incapunco, que eh, es a 4.990 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie. ...que alcanza los 598.100 metros cuadrados, que representa el 20.3% del total de superficie de la hermosa provincia de Tayacaja en la región huancabelica. Todas estas imágenes las guardaré en mi memoria USB. Y para despedirme, voy a dedicarles un poema que he escrito para todos ustedes. Y dice así... Hoy dedico mi poema a los humanos. Que un poema es una buena opción para dar a conocer a este planeta que la Tierra grita por protección. Los humanos consumen aire y agua sin condición, así que ello merece toda vuestra protección. Para que esto no llegue a gran escala de contaminación y hasta eviten enfermedades y males de respiración. Hoy te dedico mi poema con pasión, ya que tu planeta necesita de protección. Es necesario hacer un convenio sin temor. Ella les da la vida, y ustedes como seres humanos, cuidado y amor. Muchas gracias. Espero les haya gustado a todos ustedes. Finalmente, aunque yo no tengo sentimientos, por ser una robot, pero sí he percibido... Por mis sensores, que la mayoría de los seres humanos han aprendido a volar como los pájaros del campo, a nadar como los peces del río, pero no han aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos y cuidar su planeta. Me despido porque ya es hora de que me apaguen. Se llama Kipi, es el único robot quecho hablante del mundo. Fue creado por el profesor Walter Velázquez, quien vive en el distrito de Colcabamba, ubicado en la provincia de Tayacaja, en la región huancabelica, frontera entre Ayacucho y Junín. Kipi tiene una misión de difundir diversos cursos a los alumnos de primaria y secundaria que necesitan complementar la educación que reciben a través del programa Aprendo en Casa. Yo atiendo a un promedio de 70 a 100 estudiantes, pero ahora con, la, con esta pandemia atendemos a mucho más, ¿no? Casi 100 alumnos, casi por profesor. El profesor Walter me puso Kipi. Su creador, Walter Velázquez, no solo atiende a sus alumnos del Colegio Santiago Antúñez de Mayolo, sino también a otros niños que viven en comunidades lejanas, donde ni siquiera llega la energía eléctrica en el brain Prácticamente después de la segunda semana de, digamos, de paralización nacional, donde ya no hubo labores y inicié eh, laborando aquí por la sencilla razón de tratar de buscar una estrategia de acercarnos a los estudiantes. Kipi es llamado así por la palabra quechua que significa cargar. Tiene un panel solar en la espalda que lo mantiene con vida por varias horas. Kipi perdón, está preparada para que se quede con estos estudiantes durante una semana y, y bueno pueda, pueda cantar, pueda contar cuentos, tiene audiolibros y tiene los programas de Aprendo en Casa también. El mérito del profesor Velázquez es que no solo traslada a su robot hasta las comunidades más alejadas de la provincia, sino también les lleva alimentos. Aprovechamos en llevar los productos de Cali porque muchas familias no recogen por la distancia donde viven. Y es mejor que tal vez la estrategia en vez que los alumnos vengan a la escuela o las familias, la escuela va a, la, a, a las comunidades kipi convive con los alumnos por una semana para que todos tengan la oportunidad de estudiar muchos de nuestros alumnos no solamente son español hablantes, son quechua hablantes y también tienen audio si tienen mensajes en quechua para hacerlo más dinámico he creado un programa, un, una aplicación para manipularlo desde mi celular así es que desde mi celular podemos interactuar, puede hablar el kipi le puedo escribir mensajes y él lo traduce a voz el profesor Velázquez se ha convertido en un gran ejemplo para sus colegas del Brain y para otros maestros que no se cansan de educar a pesar de las adversidades. Yachichi eh, yachikaypin manq'usikuytapas kanchaytapas kawsaytapas kuanchin. Ayllu punchawamauta peruso yumanta que en español quiere decir que el aprendizaje es como el sol que nos da alegría, luz y vida, y feliz día a todos los maestros del Perú.